Hola, en este video vamos a ver cómo cargar nuestra primera compra con una factura entonces vamos a tener que ahora trabajar, si con IVA vamos a ver el, acá que se está reflejando el IVA en este caso el IVA crédito una cosa importante es que el módulo de contabilidad tiene que ir a la par con el módulo de facturación y tiene que ir cuadrado, si nosotros por ejemplo en este momento revisamos el IVA crédito tenemos que no tenemos IVA crédito, tenemos cero porque no hemos cargado ninguna compra todavía a la contabilidad pero si vamos al módulo de facturación nos vamos al libro de compra vamos a, ver, vamos a ver que hay un documento ya de compra y si lo revisamos en el resumen vamos a ver que tenemos un total de IVA o sea esos 4750 deberían estar apareciendo en la contabilidad como crédito y no aparecen porque todavía no la registramos entonces vamos a ingresar esta compra ahora y vamos a ver que ahora sí va a cuadrar entonces nos vamos a crear asiento Y acá completamos con los datos de eh, la compra. Entonces, este es un documento que es del 2 de noviembre. La glosa en este caso es sitio web y hosting. la glosa anotada de esa forma es simplemente una notación interna ahí no hay ninguna obligatoriedad lo importante es que sea claro y se represente el movimiento que estamos haciendo en este caso, lo que lo hacemos nosotros es una glosa que lo describe pero además colocamos el root del proveedor eh, o el root de la contraparte en estricto rigor eh, el tipo de documento y el folio del documento que es para poder hacer búsqueda más rápida en caso que necesitamos hacerlo entonces, como esta es una factura con IVA tenemos que abrir tres cuentas la primera cuenta va a ser caja la segunda cuenta va a ser la cuenta en este caso del proveedor que se llama proveedor TI y la última cuenta es IVA crédito ya que esta es una factura de un proveedor entonces es que tenemos crédito por esto entonces en el, el pago de la deuda lo que sacamos de caja es el total de nuestra factura entonces 29,750 en el lado del debe colocamos en el proveedor el neto y en los créditos el IVA y con eso tenemos registrada nuestra compra. Nuevamente nos pasó lo de la vez anterior que nos quedan los asientos ordenados. Entonces lo vamos a ordenar de nuevo. Con eso ya tenemos los asientos ordenados. Y si nos vamos al dashboard contable, vamos a ver que tenemos. En las cuentas de IVA, IVA de débito cero porque no tenemos ninguna venta, pero esta vez tenemos ya el IVA crédito. Y en el saldo nos aparece un menos 4750. Eso significa, si es negativo, que tenemos a favor IVA. Si es positivo, significa que tenemos IVA que pagar. Y adicionalmente, como pueden ver en el, en el, en el gráfico, eh, podemos observar que ya no nos aparece un solo punto siquiera nos, ahora ya no aparece una línea y obviamente entre más movimientos tengamos ya la curva va a ir tomando eh, forma en este caso nos indica que el día 2 tuvimos un gasto, un egreso total por 29,750 y el otro egreso fue el 11 por 2000 ¿ya? y obviamente eso también hizo disminuir nuevamente nuestro saldo de dinero que tenemos eh, en la caja en este caso ¿ya? Bueno, entonces en este video se mostró cómo crear un asiento contable para una eh, factura de un proveedor. Muchas gracias.